Hola, hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigues, amigas. Eh, bueno, gracias por estar ahí siempre. Eh, como les dije en el video de ayer... Bueno, ustedes saben, yo los grabo todos los videos en un mismo día, por eso me ven vestido siempre de la misma manera. Eh, así que nada, lo acabo de grabar el anterior video. Eh, así que sé exactamente lo que les dije en el final del anterior video. Eh, bueno, esos son mis secretitos que se los voy pasando. Hoy nos toca ver, llegamos a la clase 55. Qué bárbaro, qué bien, qué buenísimo. 55 días estudiando astrología, toda la base astrológica que necesitas, a partir de esto que estamos haciendo de estas clases vas a poder empezar a combinar esos factores, ya podéis combinar prácticamente a Mercurio en todos los signos, con el Sol en todos los signos, con la Luna en todos los signos y ves cómo poco a poco vas absorbiendo la energía de la astrología de esta maravillosa herramienta. Bueno, no te doy más cháchara. Vamos con eh, la explicación, las tres palabras claves de Capricornio, de Mercurio en Capricornio y las tres palabras claves negativas de Mercurio en Capricornio. Todos estos datos los tenés acá en este manual. Que se llama Manual Astrológico y que lo puedes bajar como PDF gratuitamente de nuestra página. ¿sí? No necesitas ni siquiera hacerte miembro, si te haces miembro, mejor. Ahí eh, estamos haciendo una gran comunidad, pero la página se llama Centro Aprender Astrología Fácilmente.com. Eh, y entras ahí y lo primero que vas a ver es un loguito con este libro esta tapa del libro ahí le das clic y ahí vas a tener dos opciones una es comprarlo ¿sí? que te va a derivar a una página de lulu.com que es la editorial donde puedes comprarlo y en, en papel, así impreso, te llega a tu casa y la otra es eh, bajártelo gratuitamente en pdf y tenerlo en la computadora, tenerlo en el teléfono o imprimirlo puedes hacer todo eso te es libre Vamos con Mercurio en Capricornio. ¿Qué dice acá el libro? Que como positivo es que son metódicos, son concretos y son sensatos. Ahora, como parte negativa, este Mercurio en Capricornio es que te hace, y yo lo sufro, soy Mercurio en Capricornio, escueto, empecinado e <ríe> inexpresivo. <ríe> y si me cuesta expresarme a mí que ni les digo bueno eh, nada y me hubiera encantado ser actor eh, les mando un abrazo enorme nos volvemos a encontrar mañana claro que sí por supuesto con mercurio en donde en acuario por supuesto Chao, hasta la próxima